¿Qué está haciendo Juanita? Le dije que por la anexación de Rosan tiene que deshacerse de sus animales Pero eso no es cierto ¿Estás segura? Claro que estoy segura ¿Le vas a decir? No No